Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Eh, agradecemos su presencia eh, a esta conferencia. Vamos eh, solo ajustar un poquito el tiempo, un minuto más en lo que se conectan el, el resto de los que entiendo están por en fila en la sesión pero bueno aprovecho sí, de nuevamente darles las buenas tardes a todos veo unas caras conocidas al menos en la instantánea de la foto de perfil ya ahora creo que está completo todo eh, bien, entonces, eh, pues vamos a comenzar, eh, si les parece, con esta conferencia con la que iniciamos este año de actividades del Centro de Estudios en Ciencia y Religión, eh, aprovechando en esta ocasión la presencia del profesor, investigador, visitante, doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, que es el ponente, eh, y pues eh, para darle continuidad a algunos de los temas que ustedes, algunos de ustedes quizá conocen, en la interrelación, diríamos, entre ciencia, filosofía, y teología, y ahora particularmente con el tema, como veremos, pues esta conexión con la sociedad. Me permito presentar brevemente al doctor Rodríguez. Él es licenciado y maestro en ciencias, particularmente en biología, por la UNAM, y es doctor en historia y filosofía de la ciencia por la Escuela de Filosofía, Religión y Sociedad de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Eh, si bien su área de especialización a la historia de la biología destaca particularmente en torno al darwinismo y la antropología, también en los últimos años se ha dedicado la investigación a esta relación de la sociedad, eh, la ciencia, la comunicación de la ciencia y la cultura, que creo que son muy relevantes en nuestra época, no solo por lo que ocurre dentro del mundo académico, universitario, de la interrelación necesaria eh, en amplitud y profundidad entre las distintas disciplinas científicas, sino también por la conexión, diríamos, que en el sistema eh, tecnocientífico vemos que se vincula con aspectos sociales y culturales. Y, y esta es la razón de, de la conferencia, también por ello el título un poquito eh, con algunas especies de contrapuntos, de Darwin, los genes y la bomba atómica. Pero, pues, prefiero darle la palabra al doctor Rodríguez, eh, para que extienda sus reflexiones propias. Muchas gracias. Eh, bienvenidos nuevo, okay. sí. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a José por la presentación. Muchas gracias a la UPAEP por el espacio, por el tiempo. Y bueno, eh, como brevemente ahorita se comentaba, la intención que tengo hoy es platicar, eh, más que dar una conferencia como tal, es platicar un poquito... Eh, algunas perspectivas que tengo en cuanto a estos temas que son los que dan pie al título, eh, el tema de Darwin y la evolución, que como ya haré ver, pues es más bien un pretexto para hablar de un tema mucho más amplio, como es la importancia del tema de la evolución, no solamente biológica, sino en otros ámbitos dentro de la sociedad, eh, el tema de los genes, la genética y sobre todo muy en especial el impacto que esto ha tenido en cuestiones médicas en los últimos años. Y finalmente eh, el tema de la bomba atómica, que más allá del episodio lamentable que eso puede traer a la mente, es eh, de nueva cuenta, una excusa para retomar eh, los cambios que ha tenido la práctica científica, eh, sobre todo a lo largo del siglo XX, y que de alguna manera nos siguen impactando en cuanto a la forma de hacer ciencia, pero también en la forma en la que se comprende eh, la ciencia desde el público, en términos generales. ¿no? Entonces, para ello eh, me voy a permitir compartirles la pantalla para... Eh, compartir una pequeña presentación que me va a servir de guía para, para, esta, para este momento. Entiendo que ahí ya debería de verse. Estoy pasando a pantalla completa. Entiendo. Ahí. ahí está. Ahí debería ya de verse, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno... Como les decía, pues la intención más que nada es eh, retomar tres momentos eh, que son eh, a juicio de los historiadores de la ciencia, sobre todo eh, de gran importancia y de gran relevancia dentro de todo lo que ha sido el desarrollo de la práctica científica desde el siglo XIX y buena parte del XX, para hablar de, de cómo ha impactado tanto en el que hacerlo, propiamente científico, pero también en la comprensión de la sociedad de muchos temas. ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, eh, este es un pequeño resumen simplemente de lo que es la, la, la presentación. Y voy a empezar con esta pequeña frase, que ¿no? eh, hay mucho que se ha dicho y se sigue diciendo todos los días en torno a la importancia que tiene la ciencia, ¿no? En este caso, les presento este, este párrafo que viene de algunos escritos que ha desarrollado la UNESCO eh, en los últimos años, que buscan sobre todo ejemplificar y poner énfasis en la importancia que, que tiene y ha tenido la sociedad, eh, la ciencia, perdón, en la sociedad humana en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta consideración es hacia la ciencia como lo que se puede considerar como la mayor empresa colectiva de la humanidad. Eh, hay que ser siempre muy enfáticos en el carácter colectivo de lo que es la práctica científica, y es que esto lo enfatizo sobre todo por una situación que es muy recurrente, sobre todo dentro del quehacer de la historia de la ciencia, en el cual eh, es muy común hablar de estos grandes personajes, estos grandes genios de la historia de la ciencia, que eh, en la práctica son parte de un grupo mucho más grande y en ocasiones uno de los grandes pendientes que tenemos es reconocer esa labor de conjunto que significa eh, el quehacer científico, ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias tiene este quehacer científico? Está eh, considerada la mayor empresa colectiva de la humanidad. Pues nos permite, entre otras cosas, pues, ha, ha tenido un impacto directo en nuestra salud, ¿no? Eh, el, nuestro, el promedio de edad de la humanidad ha crecido, proporcionalmente a estos desarrollos, sobre todo en términos médicos, por ejemplo, eh, ha permitido y sigue permitiendo que se, haya, se hayan podido curar numerosas enfermedades, que se hayan podido resolver eh, problemáticas de, en cuanto a necesidades básicas, temas como el agua, la comida. Sabemos de sobra que hay un pendiente enorme en que este tipo de avances, de progreso que se suele decir, esté a disposición de todos, de todas. Sabemos que ese es uno de los grandes pendientes, pero bueno, eso es parte de esta, de esta discusión de alguna manera. ¿no? Eh, la ciencia impacta de muchas maneras nuestra vida diaria, eh, cosas como el Internet, las computadoras, eh, la ciencia convertida en tecnociencia, sobre todo en los últimos años. Eh, es algo que vemos, pero que a veces no comprendemos, sobre todo en cuanto a cómo suceden este tipo de, de cosas, cómo se llevan a cabo muchos de estos procesos. ¿no? Particularmente me parece interesante el final de esta frase, que menciona que, aunque no por ello es menos importante, la ciencia alimenta nuestro espíritu. Eh, de alguna manera, eh, eso es parte de una discusión. ¿no? La ciencia es un quehacer que puede ser visto única y exclusivamente en cuanto a su importancia metodológica para resolver problemas, pero también es una forma de entender el mundo. Es en esa forma de entender el mundo en la que posiblemente es donde se dan las mayores discusiones en cuanto a la importancia que tiene para unos en comparación con otras formas de conocimiento que, en opinión de algunos, pues no son necesariamente lo buenas que debieran ser, pero sabemos quienes consideramos que tiene que haber un diálogo más importante eh, entre la ciencia como una forma de entender el mundo como una cosmovisión, con otras formas de conocimiento que se desarrollan y se han desarrollado eh, en las diversas sociedades humanas. ¿No? Sí. Sí. Ah. Entonces, eh, a manera de introducción, eh, retomo algunas ideas eh, que tienen que ver con esta frase que ya eh, mencionaba al inicio. Eh, al final la ciencia es una fuerza que transforma la sociedad, al mundo. Es claro que eh, la humanidad en su conjunto, aunque tal vez no de la manera más horizontal a veces que se debiera, eh, ha tenido una transformación importante ¿no? en sobre todo lo que es del siglo XIX en adelante. Eh, y eso por lo menos en lo que a mí respecta, eh, creo que para muchos eh, es importante también esta idea, es una razón para entender mejor qué es la ciencia, qué es el quehacer científico, y sobre todo eh, para aprender a corregirla. El quehacer científico es un quehacer autocorregible. El hecho de que es, una, es un quehacer de grupo, es un quehacer colectivo, eh, hace que inevitablemente exista diversidad de opiniones dentro de lo que eso significa, el quehacer científico. Y es también una manera de eh, promover, de alguna manera, estos cambios, estas correcciones en su propio quehacer, ¿no? Eh, en los últimos años eh, se ha dado un fenómeno que tiene que ver sobre todo con lo que voy a mencionar hacia el final, con el tema de la bomba atómica, pero que lo retomo. Sobre todo por el contexto en el que nos encontramos hoy en día, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, en el cual eh, derivado sobre todo de todo lo que hemos tenido que vivir y sobrevivir en los últimos años a raíz de la pandemia, y es este lugar de, que tiene la ciencia en la sociedad. ¿no? Para muchos, eh, sobre todo en países, en Europa, por ejemplo, es una manera muy común de entender esta situación, se habla siempre en esta ecuación la I más D, lo que se suele denominar como investigación y desarrollo. Este énfasis muy notable que se suele poner en que el quehacer científico ha de dar resultados concretos y específicos que busquen solucionar problemas, problemas sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, una variación de esta ecuación es lo que se conoce como el I más D más I, el que además de hablar de eh, la innovación, eh, perdón, la investigación y el desarrollo, se enfatiza este último punto como la innovación. Es decir, la búsqueda de nuevas soluciones en el entendido de que no existan ya de antemano para buscar de nueva cuenta resolver estas problemáticas que, con las que nos podemos enfrentar en el día. Eh, en la práctica, esto ha derivado en una forma de entender el quehacer científico que se suele remitir, eh, por un lado, a estas lógicas más de corte mercantilista y en un afán un poco futbolístico, me permito usar el, el término de resultadista. Es decir, solamente nos ponemos a pensar en el resultado final. Eh, el quehacer científico, posiblemente la parte más importante es cómo hacerlo. Eh, esa es la parte más complicada realmente y esa es una parte en la cual de, desde la formación científica hasta la propia divulgación de la ciencia a veces pasa por alto este tipo de situaciones. ¿Por qué? Posiblemente porque al final del día, y eso a veces no es fácil decirlo y menos aceptarlo para mucha gente, el hacer científico es complejo, requiere de... Muchas herramientas teóricas, prácticas, requiere de muchos conocimientos, requiere de mucho tiempo, ¿no? Es un quehacer que puede ser mucho más absorbente de lo que muchos quisieran, más allá de la romantización que se puede llegar a hacer de esto en los medios de comunicación, en películas en cosas por el estilo, el que ser científico puede ser mucho, muy complejo y transmitirle esa complejidad a la gente, al público, a la sociedad, eh, es todo un reto. Esto todo, es todo, eh, implica una serie de problemáticas que quienes se encargan de hacer temas de divulgación de la ciencia buscan superarlos de muchas maneras. Eh, a veces, desafortunadamente, podemos llegar a notar cómo hoy en día esa problemática en cuanto a la comprensión del quehacer científico eh, ha sido totalmente tergiversada, en muchos casos por intereses políticos, por intereses ideológicos, y es el día en que hoy tenemos una serie de situaciones en los cuales eh, la caricaturización, sobre todo del quehacer científico, se puede y se da de manera bastante común. Y, sobre, y eso surge sobre todo por esa falta de comprensión a lo que es realmente el quehacer científico. ¿no? Entonces, bueno, estas ideas me sirven un poquito para eh, retomar un poco la importancia que deberían de tener lo que son los estudios eh, de ciencia y tecnología. Es decir, eh, desde el siglo XX, eh, gracias sobre todo a la obra de personajes mucho, muy conocidos, como el caso de Thomas Kuhn, por ejemplo, con su libro de la estructura de las revoluciones científicas, pero incluso ya desde antes, eh, hay toda una tradición que habría que hacerla mucho más amplia, sobre todo entre el público, que busca entender qué es la ciencia, tanto desde la historia como desde la filosofía, como desde los estudios sociales, como desde la sociología. Eh, es en ese sentido en el cual se pueden incorporar esta información que te proporcionan sobre todo lo que son las humanidades, las ciencias sociales, en la comprensión del quehacer científico, que podemos llegar a tener una comprensión sobre todo mucho más reflexiva, mucho más crítica, y sobre todo menos dogmática de lo que es el quehacer científico, porque incluso el quehacer científico puede ser guiado en ocasiones por un pensamiento eh, dogmático, eh, casi fundamentalista en algún punto, y que inevitablemente ronda en eh, una forma de enseñanza, de una forma de puesta en práctica que no va de la mano, por ejemplo, de lo que es la reflexión o el diálogo, que es algo inevitablemente útil y muy necesario dentro del quehacer científico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me sirve como para eh, introducir un poquito a estos tres eh, ejemplos que voy a retomar a lo largo de esta, de esta breve plática, eh, para hablar sobre todo del de impacto que han tenido estas teorías, estos momentos, estos episodios en eh, la sociedad en particular, y es que son propuestas que Van, van mucho más allá del propio ámbito en el que se han desarrollado. ¿no? Eh, en el caso primero, que es el caso de la teoría de la evolución, eh, que normalmente se suele asumir con Darwin, ahora hablaré un poco más en ese sentido. Es una propuesta que normalmente eh, hoy en día la podemos encontrar que ha trascendido más allá de la biología y la podemos encontrar en discusiones en sociología o en filosofía, Ejemplo, ¿no? Eh, algo similar pasa con los temas de la genética, la medicina, o todos los desarrollos que se han derivado en ocasiones de, eh, por ejemplo, de proyectos como el que derivó en la bomba atómica en su momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, voy a empezar rápido entonces con este caso, el caso de la teoría de la evolución. Eh, uno de estos primeros detalles que creo que siempre hay que tener muy presente Darwin es un buen contexto, pero en realidad cuando se habla de la teoría de la evolución hay que hablar de muchos otros personajes. Por cuestiones de tiempo y espacio, aquí solamente menciono a tres, incluido Darwin, que sobre todo en el siglo XIX eh, sentaron muchas de las bases eh, discursivas, teóricas, de lo que van a ser muchas investigaciones en torno al fenómeno evolutivo. Eh, más allá de Darwin, eh, en términos cronológicos, eh, un autor que suele ser terriblemente olvidado a pesar de las grandes aportaciones que hizo a las ciencias biológicas en términos generales, este es el caso de Jean-Baptiste Lamarck, por ejemplo, ¿no? que aunque se, los historiadores le suelen dar el lugar de en la primera teoría coherente de la evolución, de la transformación de las especies, eh, suele ser el malo de la película normalmente cuando se habla de esta idea de la evolución. ¿no? Y otro que también suele no ser muy bien visto por razones más o menos similares es el caso del de co-descubridor de la teoría de la selección natural, Alfred Russell Wallace, eh, ellos, cada uno de ellos, eh, hizo una serie de propuestas, hizo una serie de aportaciones importantes a la comprensión de la evolución, pero no solamente en lo biológico, sino mucho más allá de eh, tanto Darwin, como Lamar, como Wallace, son personajes que estuvieron interesados en explicar no solamente cómo se transformaban las especies a lo largo del tiempo, eh, sino también eh, cómo esta idea de evolución trascendía a fenómenos sociales, por ejemplo, a fenómenos morales, como el caso de Lamarck por ejemplo, también el caso de Darwin y de Wallace. ¿no? Eh, la evolución es una idea que ha trascendido y sigue trascendiendo, lo que es el quehacer biológico, ¿no? Y una comprensión de esta teoría, de, de estas teorías, para ser más correcto, es algo que debería de ser importante, ¿no? Dentro de la propia enseñanza, dentro de la propia formación. Eh, y eso solamente para retomar un par de ejemplos de las consecuencias que esto puede llegar a tener eh, en la sociedad, ¿no? Un primer ejemplo que es muy conocido, pero al mismo tiempo es muy mal entendido, es el caso de la eugenesia, o lo que normalmente se denomina en otros ámbitos como el darwinismo social. Eh, aquí no tenemos ni tiempo ni espacio para discutir si esta es una idea que realmente eh, derivó o fue eh, de las ideas, por ejemplo, de Darwin, por ejemplo, pero es un hecho que eh, existió y, eh, y siguen existiendo este tipo de políticas eugenésicas, es decir, políticas que buscan justificar, eh, por ejemplo, propuestas discriminatorias eh, hacia eh, algún grupo racial, étnico, por ejemplo, y todo esto a partir de una supuesta base biológica, una supuesta base evolutiva, por ejemplo. Eh, esta es una de las consecuencias inevitablemente negativas que podríamos valorar de, de lo que es eh, la evolución como teoría y su aplicación en este caso a la sociedad, a las sociedades, ¿no? Es un fenómeno que eh, podemos ubicarlo, de, que desde el siglo XIX fue creciendo en diferentes sectores, incluso en México, eh, hay varias tradiciones que generaron discursos eugenésicos, eh, que tuvieron diferentes tradiciones, tenemos incluso lo que en su momento fue la sociedad de eh, la sociedad mexicana de Eugenesia que durante algo más de cerca de 40 años, de alguna manera presentó diversas políticas que buscaban mejorar comillas, a la sociedad mexicana ese es uno de estos ejemplos insisto negativos, pero hay que entender que más allá de las intenciones de quienes lo propusieron como en este caso puede ser Darwin, Bala, Solamar eh, la ciencia eh, tiene muchas funciones y una de ellas eh, inevitablemente es la de validar eh, discursos ideológicos. Eh, no me voy a meter en las discusiones actuales que tenemos en un lugar como México, aun cuando eh, inevitablemente hay mucho que decir en ese sentido. Eh, la ciencia también sirve para, eh, la práctica científica sirve para legitimar discursos de diferentes ideologías en ese sentido. Un muy, ejemplo muy reciente que me parece que es muy llamativo, eh, y es el otro que retomo aquí para hablar del caso de la evolución, es este libro, de hecho esta es la portada del libro, eh, de un biólogo eh, muy famoso, eh, sobre todo por sus trabajos en cuanto al papel del altruismo dentro del proceso evolutivo, que es el caso de David Sloan Wilson. Eh, este libro que se llama This View of Life, o Esta Visión de la Vida, eh, que se complementa con este subtítulo muy bonito que dice Completando la Revolución Darwiniana. Es una propuesta muy reciente que desde la biología eh, Wilson hace para buscar, eh, en buscar ampliar, sobre todo, eh, la comprensión de la importancia de la evolución, como eh, no solamente para entender las cuestiones biológicas como tal, sino también para entender cómo funciona y cómo cambia. La sociedad en términos generales. Ahora, la propuesta de que hace él dista mucho de ser una propuesta que podríamos entender de términos negativos, o sea, de, busca entender los posibles cambios y, e incluso lo hace de una manera terriblemente optimista, es decir, la evolución es una herramienta a partir de la cual se puede entender todo, todo proceso tanto biológico como social. Para ello, él parte de dos, eh, dos ideas muy concretas. Uno es la importancia del altruismo, y esto es importante sobre todo porque tradicionalmente una teoría como la de Darwin se ha entendido mayormente en términos de competencia, de lucha, que es una de las versiones que sobre todo en el siglo XIX se popularizaron, el caso de Wilson, eh, no es pues el primero que quiere darle una mayor relevancia, en este caso, al papel del altruismo, pero sí es uno de los que al día de hoy le ha dado un peso específico más importante y que sobre todo en términos divulgativos ha hecho una labor mucho muy interesante en ese sentido. Eh, y el otro punto que me parece que es muy llamativo y que muy poca gente le suele poner mucha atención es que Wilson, para hacer esta propuesta, lo que él hace es, más que seguir la idea propiamente de Darwin, la idea de quien sigue es de un autor que es muy conocido, tanto para bien como para mal, sobre todo en el ámbito católico, que son las ideas de Pierre Teilhard de Chardin. Eh, para él, para Wilson, la propuesta de Taylor de Chardin, sobre todo en su libro del fenómeno humano, es el ejemplo de cómo la evolución puede servir para explicar en un sentido eh, lo más integral posible lo que es eh, todo el fenómeno biológico, es decir, el fenómeno de la vida, el fenómeno de todos los organismos vivos, incluido el ser humano, eh, el fenómeno de la evolución a, a nivel eh, cosmológico, universal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta que a mucha gente le puede parecer muy eh, compleja, eh, muy polémica, o simplemente no le interesa por el simple hecho de hacer este, esta liga muy clara, ¿no? Pero por otro lado, sí es, una, eh, es un ejemplo que por lo menos a mí me parece que rompe muchos esquemas de lo que a veces se piensa que debe de ser o como la comprensión en términos generales de lo que es la teoría evolutiva. ¿no? Eh, ahora, insisto, estos son dos ejemplos. Eh, la teoría de la evolución es tal vez eh, una de las más polémicas dentro de todo el discurso científico, sobre todo por, por todas las ramificaciones que suele tener para, por ejemplo, explicar en, en un momento dado, todo lo que es eh, lo humano, por ejemplo, siempre ha sido una parte polémica importante, pero al mismo tiempo es un marco de referencia que conviene entender eh, y sobre todo, insisto, hacerlo desde este marco de la historia, la filosofía y los estudios sociales. Sé que esto no hace más que hacer más complejo, todo lo que puede ser el quehacer científico, pero por otro lado es una manera de entender a cabalidad qué es realmente eh, este quehacer científico. ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto a la idea de evolución. Una idea que pues, de alguna manera está muy ligada es la de eh, los genes, o la genética. Hoy en día pues también los, los genomas, la genómica, o para hacerlo todavía más complejo, es todo lo que actualmente se denomina las ciencias ómicas, porque ahora ya no nada más tenemos la genómica, ahora ya tenemos la postgenómica, lo que ya va más allá de la genómica, o tenemos estas disciplinas mucho más específicas, como la transcriptómica, por ejemplo, ¿no? O la proteómica, y, y así nos podemos seguir, ¿no? Es más, por eso es más fácil hablar de las ciencias ómicas. Y esto lo único que, para lo que me interesa, es para hacer ver eh, cómo en muy poco tiempo, eh, básicamente desde el siglo XIX, eh, cuando eh, el monje Agustino Gregor Mendel propone lo que se conocen actualmente como las leyes, las leyes de la genética, las leyes de Mendel, y de alguna manera empieza el camino de lo que va a ser la genética a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, eh, tenemos una, eh, el desarrollo de una disciplina en biología que sobre todo en medicina ha terminado por ser de gran importancia en los últimos años, no tanto para bien como para mal, porque al final de cuentas esto es una historia, las historias alrededor de, de la ciencia también hay que contar no solamente lo bonito, sino a veces también lo que no es tan bonito. no eh, Obviamente mucho de la historia de la genética nos ha dado pie a tener un conocimiento amplísimo sobre, a otro nivel, de qué, de qué es la vida, ¿no? En este caso, a nivel de los genes, a nivel de cromosomas, por ejemplo, a nivel de los genomas, que al día de hoy ya tenemos información de muchísimos genomas, de muchísimos organismos, lo cual en ocasiones no nos parece ser de toda la utilidad que debiera para poder entender las conexiones que hay entre todos los organismos, seres humanos incluidos, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que me interesa sobre todo es eh, la utilidad que se le quiere dar, ¿no? Eh, que eso es uno de los grandes retos que se tienen hoy en día. Es decir, eh, al día de hoy tenemos toda una discusión sobre el, la posibilidad o las posibilidades, algunas ya muy reales, algunas todavía en proceso, de solucionar eh, diferentes problemas de salud, de poder eh, tener nuevas eh, formas de enfrentar estos problemas, que con, eh, enfermedades, sobre todo que con el paso del tiempo algunas de ellas siempre han sido eh, complejas de resolver y que ahora tenemos pues, nuevas posibilidades. ¿no? Obviamente esto ha abierto eh, muchas ventanas a la especulación, es decir, eh, tenemos suficientes historias, tanto formales como informales, eh, de las posibilidades que puede traer consigo todo lo que implican los genes, la genómica, etc., en, en este sentido. Eh, las posibilidades que esto puede traer con temas muy complejos y muy polémicos, como la clonación, por ejemplo, las terapias génicas, en los últimos años, el uso de herramientas moleculares, como las llamadas tijeras moleculares, eh, conocido como el CRISPR-Cas9, eh, y todas las consecuencias que eso puede tener, es un proceso en el cual todavía estamos eh, en ese proceso de comprensión, porque al final del día, eh, y eso es una parte fundamental del quehacer científico. El quehacer científico en muchos casos eh, es un proceso de ensayo y error. Desafortunadamente, eso también puede traer consigo que esos ensayos en ocasiones sobrepasen límites, límites éticos, por ejemplo, ¿no? Eh, uno de los grandes pendientes que hoy en día se está buscando eh, resarcir sí, de muchas maneras es buscar establecer, eh, por lo menos, una reflexión ética y bioética, que es como se, se da ahora el planteamiento, en cuanto a las posibilidades que te ofrecen todo este tipo de conocimiento, estas herramientas, ¿no? Eh, esto obviamente no es tan simple en ocasiones, porque hay una disputa entre el afán de progresar, la ciencia suele ser considerada siempre, como un sinónimo de progreso, de un sinónimo de mejora, y quienes por otro lado nos decir, no necesariamente es cuestión de todo el tiempo, de manera a veces apresurada y demás, se tendría que estar dando esta suerte de progreso, sino que habría que ir midiendo las consecuencias, midiendo las posibilidades, y hasta cierto punto a veces se podría y a veces no. Eso es toda una disputa eh, al día de hoy, ¿no? Entre formas de, de, de ser y de entender el quehacer científico, ¿no? Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este puente entre los estudios genéticos y genómicos, por un lado, con sus posibles desarrollos médicos, pues es uno de estos campos, eh, entre comillas, de batalla, mucho, muy importantes que tenemos hoy en día, sobre todo por las posibilidades que muchos le ven, pero ¿a qué precio? Eso es algo que a veces no se puede valorar tal vez eh, tan fácilmente, pero que habría que tomarlo en cuenta, ¿no? eh, Hay muchas películas, ¿no? Que se han encargado de vendernos muchas ideas, ¿no? de, de cómo eh, la, eh, no sé, este tipo de terapias, de aplicaciones, podrían llegar a solucionar grandes problemas, ¿no? Pienso en, eh, con el perdón de la propaganda, eh, películas tipo Gataca, por ejemplo, ¿no? que buscan poner énfasis en, la, en las grandes soluciones que esto te proporcionaría. Sin embargo, bueno, eh, estrictamente hablando, queda siempre la pregunta abierta, ¿no? ¿qué se puede y qué no se puede? Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer actualmente con estas herramientas genómicas, con estas herramientas moleculares. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué y para qué? hay veces que mucha gente no se lo va a preguntar y simplemente lo va a hacer y ya veremos después qué pasa, ¿no? Eh, tenemos ejemplos recientes de ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, que derivan en tal vez no los mejores resultados, ¿no? Eh, un ejemplo que se me viene muy, muy rápido a la mente que es un ejemplo eh, que fue muy famoso por diversas razones, es el de la oveja Dolly en su momento, la clonación que dio lugar a la oveja Dolly, se habla mucho de la oveja Dolly, ¿no? Aunque posteriormente pues, siempre se resaltó esta situación en la cual derivado del proceso de clonación, eh, Tolly tuvo una serie de problemas, sobre todo con temas de envejecimiento, que en la práctica generó que más allá de que ser pues, una oveja, una oveja como tantas otras, pues su periodo de envejecimiento se aceleró y eh, vivió más o menos la mitad de lo que hubiera vivido una, una oveja eh, que no hubiera sido clonada, por ejemplo. Pero aquí cabría eh, siempre el recordatorio a la enorme cantidad de experimentos que hubo antes de llegar a Dolly, que según las cuentas fueron alrededor de 500, por ejemplo. Eh, muchos de esos productos, de estos, de estos experimentos, pues algunos llegaron a un término más lejano que otros. Obviamente volvemos a esta idea del ensayo y el error. Y en ese ensayo y error, pues pasan muchas cosas, ¿no? Insisto, ¿qué tan válido se vale no se vale? Sigue siendo una pregunta y este es un área en el cual eh, a veces en ese afán de buscar resolver problemas, se pueden crear otros, en este caso más de tipo eh, ético o bioético, por ejemplo. ¿no? Y bueno, eh, el tema de la bomba atómica, que de hecho, como con los otros casos, me sirve más bien como una especie de pretexto, para uh, retomar esto que de lo que va a, ser, va a conocer, sobre todo en estudios de la ciencia, estudios sociales, como lo, lo que se llama la Big Science o la Gran Ciencia. ¿no? Eh, eh, que aquí, bueno, les pongo algunos de estos ejemplos de esta forma de hacer ciencia que se popularizó, se, sobre todo surgió de manera mucho, muy importante. En eh, el siglo XX, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, se dan este tipo de proyectos, proyectos sumamente grandes, en algunos casos, algunos, eh, todos los que les presento aquí son proyectos que involucraron, eh, siguen involucrando en algunos casos, eh, eh, grupos, comunidades de científicos mucho, muy amplios, enormes, internacionales, en la mayoría de los casos, eh, con grandes, grandes presupuestos de millones, de cientos de millones de dólares, por ejemplo, y que han buscado, pues, resolver ciertas problemáticas o no tanto, por ejemplo, el proyecto Manhattan, ¿no? eh, todo el desarrollo de la energía atómica, que por más que siempre se venga a discutir. Eh, la posibilidad de que no tuviera un uso militar, sabemos de sobra que uno de los usos que tuvo al final el proyecto Manhattan pues fue la generación de estas bombas que fueron utilizadas y que fueron eh, las que culminaron de alguna manera con la segunda guerra mundial sobre todo con los, las eh, bombas de, que tiraron en Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45 ¿no? Eh, inevitablemente de ahí, pues, han venido otro tipo de proyectos, como la carrera espacial, ¿no?, que se dio sobre todo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que en los últimos años se ha, pues, de alguna manera ha tomado otros aires, sobre todo con la participación de otros países, sobre todo el papel que han estado jugando países como China, países como la India, eh, la Unión Europea, en su conjunto, ¿no?, eh, proyectos como el genoma humano, ¿no? eh, Es un proyecto que además sirve mucho para ejemplificar una situación que cada vez es más común. Eh, proyectos que se dan tanto dentro del ámbito público como dentro del ámbito privado. Eh, estos proyectos de la Big Science lo que han traído también consigo es... Eh, eh, poner de manifiesto la importancia que puede llegar a tener la participación o la coparticipación de los intereses públicos y los intereses privados en este tipo de proyectos, ¿no? Y también los problemas que eso puede llegar a generar, ¿no? El caso del proyecto Genoma Humano en particular eh, se dio y se sigue dando de alguna manera una enorme discusión en torno al papel de la propiedad intelectual de, de estos descubrimientos, es decir, eh, todos los genes, todas las secuencias de genes que pudieron haber sido descubiertos en un momento dado de, dentro del ámbito privado, eh, bien pueden haber sido registrados y entonces para poder ser utilizados, por ejemplo, para terapias o para buscar desarrollar algún eh, protocolo o lo que sea, hubiera sido necesario eh, tener que pagar por ello, lo cual de alguna manera nos... Retoma esta situación de las diferencias sociales que puede traer consigo eh, este tipo de, de, de comprensión del que hace el científico. ¿no? Eh, otro tipo de proyectos que son, eh, por demás, impresionantes, como es el, eh, este último muy famoso, que es el, el del proyecto del colisionador de hadrones, un proyecto internacional con participación de gente de muchísimos lugares y que tiene unos presupuestos altísimos, altísimos. Y que, siendo sincero, mucha gente podría decir, ¿para qué? Mucha gente no le termina por ver un significado real, a tener uh, un, un, un aparatote de más de 30 kilómetros de diámetro entre países, entre Suiza y Francia, para poder aventar partículas. Y luego, y de ahí vienen pues desde especulaciones, de, ¿para qué puede servir eso? Hay gente muy catastrofista y muy imaginativa, que habla del fin del mundo, ¿no? una especie de explosión que pudiera surgir ahí al chocar las partículas, y bueno, eh, todo esto sigue siendo mucho más complejo, es decir, eh, la idea de todos estos proyectos, que ya son otro tipo de proyectos a los que normalmente podríamos entender como alguien como Darwin, ejemplo ejemplo, ¿no? aquí estamos hablando de proyectos en los cuales hay intereses a nivel gubernamental, a nivel de países, a nivel internacional, en términos generales. Eh, hay eh, hay objetivos muy específicos en esta forma de hacer ciencia y la posibilidad de que esto llegue a la, a, a la sociedad en términos generales. Es que esa es parte de una, insisto, de esta discusión que a veces no es tan simple, ¿no? Esta idea de la ciencia muy resultadista, solamente vamos a impulsar lo que nos da resultados, solamente vamos a apoyar aquello que nos resuelva la vida, y, y en realidad a veces no es tan simple. Para poder llegar a esos resultados se necesita tener pues, una idea clara de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, todo el proceso que lleva a crear o participar de este tipo de proyectos habla de lo complejo y cómo ha crecido en realidad eh, todo lo que es el hacer científico en general, ¿no? Digo, aquí solamente por, por tenerlo claro, ¿no? Eh, estos tipos de proyectos, cuando se habla de Big Science, pues aquí hay, varios big, hay varias formas de entender eh, qué tan grande puede llegar a ser esto, ¿no? Grandes presupuestos... Eh, son cualquiera de estos proyectos podemos hablar de millones de dólares involucrados en ello eh, con mucha gente o sea estamos hablando de grupos de participantes que pueden ser cientos de personas miles de personas dependiendo grandes máquinas eso pues, creo que queda claro no desde el asunto de las bombas eh, los cohetes espaciales en particular el propio colisionador de hadrones eh, más los que se nos acumulan en el camino, habla de esta idea de lo grande que puede llegar a ser este, este quehacer, ¿no? Y los grandes laboratorios, ¿no? Que al final son laboratorios interdisciplinarios, son laboratorios en los cuales se involucra, pues, lo mismo, gente de diferentes disciplinas, con diferentes intereses. Eh, lo que se busca de alguna manera, pues, es conectar estos intereses en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y eso en términos generales pues no deja de ser más que cómo ha, se ha ido moviendo y cómo se ha ido eh, generando y, y reinventando el propio quehacer científico desde estos personajes como puede ser Darwin, Wallace o Lamarck, que insisto no son, no son o no fueron más bien esfuerzos individuales, también hay que entender que ellos también trabajaron dentro de grupos, dentro de comunidades, pero al mismo tiempo, pues esto se ve cómo se ha ido haciendo mucho más grande, mucho más complejo, mucho más ligado, sobre todo, por ejemplo, a cuestiones, cuestiones financieras, ¿no? Y que hacer científicos es un que hacer que requiere de eh, financiamiento. Eh, requiere de dinero, requiere de recursos. Es un, esa es una de las grandes discusiones que se pueden tener al día de hoy, ¿no? ¿Quién pone el dinero y en función de quién pone el dinero, quién se queda con los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es parte de toda una problemática que al día de hoy hemos de seguir viendo cómo resolverla y más en nuestra situación tan particular que tenemos aquí en México, que no voy a decir más de lo necesario. Y bueno. Eh, esto más que para dar eh, respuestas es dejar preguntas abiertas. ¿no? Eh, hay muchas de estas preguntas que están en, en una disputa, estamos en, a veces no es ni siquiera un diálogo, sino estamos más bien en una suerte de eh, conflictos a veces, como por ejemplo, ¿cuál es el valor de la ciencia en la sociedad? Eh, hoy en día, de, después de dos años de pandemia, podemos decir que fue gracias a la ciencia en muchos casos que hemos logrado seguir aquí mucho, muchos de nosotros. ¿no? Gracias a las vacunas, por ejemplo, gracias a los desarrollos hospitalarios, por ejemplo, etc. Eh, es que seguimos aquí mucha gente, pero mucha gente no, desafortunadamente. Eh, la ciencia es una manera de resolver muchos problemas, sí. Sigue sí, estando el pendiente de que el conjunto de la sociedad tenga acceso a esos resultados, pero también a, eh, hay que entender, y eso es parte de la siguiente pregunta, ¿no? La ciencia es la solución a todos los problemas, sí y no. Tal vez uno de los grandes... Eh, una de las grandes discusiones que se pueden llegar a tener es eh, la relación que puede tener el quehacer científico con otras formas de conocimiento con otras disciplinas tanto sobre, por ejemplo con las humanidades por ejemplo ¿no? eh, la ciencia no nos lo resuelve todo como tal ¿no? o sea, eh, pero hay que buscar la manera de dialogar ¿no? eh, y que cuáles son los problemas que puede resolver la ciencia pues eso a veces es algo que la propia ciencia tiene que definirlo, ¿no? El propio quehacer científico tiene que ir estableciendo qué sí se puede y qué no se puede, pero también en ese sentido hay que ser muy sincero, sobre todo cuando se dice no se puede. Hay quienes creen que la ciencia debería resolverlo todo, y en ese afán es cuando se cometen algunas, hasta crímenes, a veces no tan entrecomillados, ¿no? En ese afán de buscar solucionar todo como si realmente fuera posible, ¿no? Eh, Creo que una parte importante, y eso es algo de lo que, como ya se comentaba al inicio, me interesa de todo este tipo de, de temas, es la idea de saber sobre ciencia. Es decir, no solamente yo, sino todo el mundo, la gente, eh, creo que todo el mundo debe de saber un poco más de ciencia. no Pero insisto que ahí está un reto. no Por un lado es qué se sabe, pero también qué se hace con ello. Eh, hoy en día vivimos en una sociedad eh, en la cual la información está presente por todos lados, gracias sobre todo a medios como el Internet y demás. Pues tiene una cantidad eh, grosera de información a la mano, pero no sabemos qué hacer con ello. O sea, y realmente el quehacer científico eh, necesita a veces eh, que por un lado tener acceso a ello, que ese es otro de los grandes problemas que puede llegar a haber hoy, ¿no? Mucho del que hacer científico se ve reflejado en publicaciones que, aunque por un lado pues sí están escritas de una manera súper extraña para la mayoría de la gente, aún para muchos científicos no están disponibles, es decir, eh, hay todo un proceso de mercantilización del conocimiento en el cual al final del día eh, las revistas, las editoriales, etcétera, hacen que sea mucho, muy complejo el acceso al conocimiento. Y al día de hoy tenemos toda una disputa sobre cómo hacer más abierto el conocimiento. Ahora, después está la parte de que todo mundo pueda entenderlo a cabalidad, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que se puede hacer con ese conocimiento? Porque, pues, saber, por decirlo muy coloquialmente, solamente leer y leer y leer no nos sirve de gran cosa. Hay que saber qué hacer con ello. Y eso, esa es otra parte que a veces está pendiente, y en el cual la propia comunidad científica tiene una parte de responsabilidad importante, ¿no? No solamente es enseñar el conocimiento per se, sino también qué hacer con él, o por lo menos sugerirlo, dar opciones. Esa puede ser, ¿no? Y todo va de la mano, pues, de esta idea, ¿no? Incrementar la cultura científica del público. Es decir, al final del día... Eh, Muchos podemos estar de acuerdo en la importancia del quehacer científico, ¿no? Dentro del quehacer de la sociedad actual y pasada, ¿no? Eh, trae consigo muchísimas soluciones, resuelve muchas cosas y demás, sí, pero eh, una parte importante es cómo hacer que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? O sea, hay toda una... Hay todo un interés en que la gente tenga una mayor cultura científica, cosa que es no muy loable. Sin embargo, hay muy poca. En la práctica diaria, como que no se nota que haya esa intención, ¿no? O sea, eh, darle más libros a la gente no creo que sea la gran solución, si no, la gente no sabe leerlos, si no tiene los, los, las herramientas para poder saber qué hacer con ello, ¿no? Entonces, bueno. Estas son preguntas, insisto, que por lo menos a mí me surgen de, de este tipo de reflexiones y que las dejo ahí, ¿no? O sea, no, no voy a, a dar una solución como tal de, de ninguna de ellas, doy mis opiniones muy puntuales y, y poco más, eh, a la espera de que estas preguntas sobre todo eh, generen algún tipo de, de reflexión en quienes gustosamente me han escuchado a lo largo de estos casi 45 minutos, eh, y esperando que esto pues, les genere eh, algún tipo de curiosidad sobre todo, a, por un lado, conocer un poquito más, saber un poco más sobre estas historias, y, y, y que al mismo tiempo lo hagan extensivo a otros, a quienes les rodean en particular, no para sobre todo buscar eso, enfatizar la importancia de la ciencia y eh, nuestra sociedad, no en este caso, pues aquí donde nos encontramos cada uno, y cada una de nosotros. Y bueno, creo que con eso voy a cerrar la presentación por ahora, a expensas de que ten, supongo que tendremos algunas preguntas. por sí, Muchísimas gracias. gracias a todas, a todos por escucharme. Muchas gracias, eh, Juan Manuel. Eh, abrimos efectivamente un espacio para poner en común nuestras ideas. Hay aquí en el chat ya una pregunta de Ricardo Retes Romero. Dice, Juan Manuel, gracias por la charla, muy interesante, en efecto. Además de los recursos económicos, ¿por qué crees que se han creado los megaproyectos? Ok, okay. no que una pregunta de fácil respuesta. respuesta. ¿Tú ¿tú ¿tú no, no, de yo creo que una de las cuestiones es que se tenía... La, estos megaproyectos lo que han buscado de alguna manera es resolver ciertas preguntas. Estoy pensando en el proyecto del genoma humano. ¿no? Eh, de alguna manera, la pregunta se mantiene en el sentido de buscar entender, eh, por ejemplo, qué es el ser humano. ¿no? A lo es una pregunta muy de fondo, muy filosófica en el fondo, buscar entender la naturaleza humana, ¿no? eh, Y lo estoy pensando en el caso, insisto, del genoma, porque su, eh, por lo menos el impulsor, del de proyecto público en, en los Estados Unidos de Francis Collins, del doctor Francis Collins. Él siempre ha sido muy vocal en ese sentido, ¿no? O sea, más allá del de conocimiento científico per se, hay una serie de preguntas más de fondo, más filosóficas, por lo menos que él mismo se, se planteó en diversos momentos. Y una de ellas, pues bien podría ser... Eh, cómo buscar entender a otro nivel al ser humano en este caso, ¿no? Pero también a otros organismos que al final, pues, los proyectos de genoma, pues, se han ido eh, haciendo no solamente con un ser humano, sino con otros, ¿no? Es buscar eh, tener como que una noción a otro nivel de qué son esos organismos más allá de lo que se ve eh, por lo menos en cuanto a lo morfológico, ¿no? Eh, proyectos como el Manhattan, por ejemplo, ¿no? Pues creo que la razón de fondo pues era la de aunque siempre será muy discutible, eh, era la de generar nuevas, eh, nuevas formas de energía, en este caso la energía atómica, que en este caso le permitieran, como fue en este caso de Estados Unidos, pues posiblemente sí tenía una intencionalidad de buscar tener eh, alternativas energéticas, sobre todo, pero que inevitablemente fueron de la mano de intereses militaristas. Eh, una de las lógicas de la Big Science eh, tiene mucho que ver con el impulso que ha dado eh, todo lo que es eh, eh, los intereses militares eh, aunados al poder económico eh, en este afán de eh, buscar nuevas respuestas, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, pues, derivado de este tipo de proyectos como el Manhattan, o de los intereses militares, pues tienes otro tipo de desarrollos, ¿no? Simplemente... El primero que se me ocurre rápido es el propio Internet. El Internet originalmente era un proyecto militar, eh, todo lo que son las pantallas de televisión y demás deriva de los avances en los radares que sobre todo se dieron en la Segunda Guerra Mundial y así nos podemos seguir, ¿no? La telefonía celular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los intereses en principio... So, fueron intereses militares que posteriormente se les dio eh, alguna utilidad más de corte civil. Eh, pues sí, eso es un hecho porque pues los, tenemos a, los tenemos aquí, eh, pero es algo que mucha gente no, no le gusta. El, mucho del quehacer científico se ha visto impulsado en ocasiones por intereses, no necesariamente... Eh, políticamente correctos, como en este caso sería eh, los intereses militares, entonces muchos de esos megaproyectos, sobre todo los que surgieron eh, más, eh, bueno, muy poco después de lo, de lo que fue la segunda guerra mundial, tenían ese tipo de intereses. Al día de hoy eh, es posible que no todos lo tengan, porque estoy pensando que la carrera espacial también tenía sus intereses muy militares en el fondo, eh, siempre puede que vayan un poco en esa lógica, ¿no? Aunque insisto, bien pueden buscar responder a preguntas a veces tan antiguas como ¿qué, ¿cuál es la naturaleza humana? Solo que pues ahora con otro tipo de herramientas y con otro tipo de perspectivas, ¿no? Muy bien, tenemos un par más de preguntas por el momento. Eh, hago la observación de que por el momento leo yo, pero si alguien también quisiera intervenir, solo háganos todo saber adecuadamente. Aquí eh, pregunta Jorge Silva, ¿cómo ayudar a las personas a saber usar la información que tienen en sus manos para promover un pensamiento más crítico? Nada más. A ver... Creo que una forma, eso es algo muy personal, eh, en parte por mi propia formación y por la, el área en la que yo me manejo. Eh, como ya comentaban al inicio, pues yo soy eh, biólogo de formación, yo me formé en una facultad de ciencias, pero por diversas razones eh, me he terminado por enfocar en áreas de humanidades, particularmente yo me dedico mayormente a la historia, de la, a la historia de la, de la ciencia en general, ¿no? Eh, creo que una de las maneras de poder saber eh, enseñar cómo utilizar la información es cuando permites que se den este tipo de diálogos eh, de, entre el propio quehacer científico y su historia, las discusiones filosóficas que hablan de ello, etcétera, ¿no? Sobre todo porque me parece que eso te genera una visión, en eh, ese si caso, más crítica. Y sobre todo mucho menos dogmática. Creo que una de las cuestiones para poder fomentar un pensamiento crítico es ser lo suficientemente reflexivo. ¿no? No, y, y en ese sentido eh, es, es un poco irónico, pero a veces puede ser que en las propias facultades de ciencias se tienda más hacia el dogmatismo que hacia lo reflexivo. Entonces, eh, el puente que te brindan, sobre todo las humanidades, me parece que siempre va a ser importante, sobre todo para buscar fomentar este tipo de diálogo dentro de la ciencia, dentro de la propia comunidad científica, pero también hacia afuera de la comunidad científica, ¿no? Y eso creo que es parte de un reto que sigue pendiente, eh, sobre todo en la parte de la propia comunidad científica eh, eh, que no termina a veces por abrirse del todo eh, porque entiendo que también hay una problemática el, insisto el que el científico tiene su propio lenguaje tiene sus propios tecnicismos tiene sus propias lógicas y en ese sentido hacerlo eh, hacerlo más eh, amplio hacia el público es proporcionar, es como otro mundo, literalmente, ¿no? Y en ese sentido, buscar aterrizar, buscar conectar, eh, a veces no es lo simple que uno quisiera. Y digo, creo que sigue siendo el reto ahora, insisto. Creo que el cuento a través de las humanidades es la manera en la cual se puede promover ese pensamiento crítico. Gracias. Gerardo ah. Bello pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial? A ver, inteligencia artificial, es todo, a ver, es todo un área de oportunidad actualmente, ¿no? Yo, yo creo que es todo, hay, hay mucho que hacer en ese sentido. Sí me parece importante que hoy en día, eh, sobre todo como tenemos ahora ya un ámbito de discusión de lo científico muy, eh, muy ligado a discusiones éticas y bioéticas, hay toda una serie de voy a decir de frenos, pero sí de discusiones que se han ido abriendo en diferentes ámbitos, pero me parece que es una de estas opciones que yo en lo personal no me he metido ni tengo tanto conocimiento del tema como para decir demasiado. Sí lo considero como un área de oportunidad importante eh, en el cual sobre todo, es, los enfoques interdisciplinarios son muy útiles y muy necesarios, inevitablemente, porque lo mismo están ahí metidos, qué sé yo, matemáticos, que físicos, que biólogos, que neuro, neurocientíficos, que médicos, por ejemplo, o que incluso filósofos. Hay, uh, hay toda una corriente de filosofía que están volteando mucho a todas estas discusiones sobre el papel de la inteligencia artificial, porque inevitablemente pues esto nos lleva a preguntas bastante básicas, ¿no? Sobre qué es la propia inteligencia, ¿no? O sea, o cuáles son, ¿cómo se le puede enseñar, por ejemplo, a estas inteligencias artificiales? ¿Cuáles son los procesos de, de, de qué tipo de información o cuánta información pueden necesitar para sobre todo la búsqueda de toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? creo que ahí hay mucho, hay, hay varios temas a resolver, Pero insisto, no digo más, mucho más porque no es un tema del cual yo por lo menos me sienta muy capacitado de decir mucho más, perdón en ese sentido. Gracias. Eh, la Doctora Ángeles Ramírez pregunta, bueno, primero agradece tu conferencia, amena y enriquecedora, como siempre, comenta, y pregunta, ¿qué propuestas de acción social pueden concretarse a partir de los conocimientos? ¿Por qué la ciencia está o se pone al servicio de las ideologías? que tengo mucho más presente por diversas razones. Eh, el que científico, al final del día, lo hacemos seres humanos. Los seres humanos, pues todos tenemos algún sesgo ideológico de algún tipo. Entonces, el propio que hacer científico está ideologizado en algún sentido. O pues, sea, es inevitable que tenga alguna ideología. Creo que uno de los problemas recurrentes eh, en cuanto a cómo se presenta el que científico es que por bueno, diversas tradiciones, eh, sobre todo a principios del siglo XX, hay toda una forma de entender el quehacer científico que se mueve a través de ciertos valores, como pueden ser la neutralidad, la objetividad, etcétera, etcétera. Pero eh, está muy, pues, yo por lo menos, y creo que todos los que nos dedicamos a estos temas de los estudios de la ciencia en términos generales, eh, tenemos claro que eh, somos individuos, cada uno con nuestros sesgos, con nuestras ideas, con nuestras creencias, en el sentido más amplio del término, con nuestras ideologías, y que por lo tanto el quehacer científico es susceptible de ser practicado desde diferentes puntos de vista en ese sentido. O sea, digamos que no, no, no tiene uno por qué asustarse, ¿no? Si acaso de repente la cuestión está... En que eh, en esa promoción de una cierta ideología eh, detrás del el quehacer científico, se buscan obscurecer o negar a otras ideologías, ¿no? que eso es lo que de repente creo que pasa muy, más seguido de lo que uno quisiera. Y estoy pensando en cierto ejemplo que no, muy, muy, muy local que tenemos hoy en día aquí en México, pero bueno. Eh, y dice, ¿qué propuestas de acción social pueden concretarse a partir de los conocimientos? Híjole, a ver, es una pregunta complicada, eh, por lo menos digo complicada en el sentido de que en mi experiencia, eh, para poder llegar, por ejemplo, a una acción de corte social, a partir de lo que uno sabe, pues tendría que haber alguna especie de formación o de camino que te lo permita de alguna manera, ¿no? Creo que uno de los problemas que se suele tener dentro del quehacer eh, académico eh, en general, no solamente en México, sino en otros lugares, es que normalmente la comunidad científica está muy bien colocada dentro de su propio ámbito, pero difícilmente tiene relación fuera de él. Es decir, eh, viven en sus laboratorios, en sus universidades, en sus institutos, y en muchísimos casos no tienen relación con lo que pasa fuera de él. ¿no? La propia formación no se promueve, ¿no? La propia formación de los científicos no suele estar ligada a tener algún tipo de reflexión social o pues por el estilo, ¿no? Es muy raro, digo, yo he dado clases de, sobre todo de temas de humanidades para científicos, pero digamos, es dos clases de 40 cursos que llevan, entonces, pues digo, el peso específico de lo que pueden sacar de esos cursos, no sé yo, al quien se si lo sacará, hay quienes no, pero la enorme mayoría no tiene idea de de ese tipo de temas. Entonces, eh, creo que parte del problema es eh, que los propios científicos a veces se meten tanto, tanto, tanto en su lógica científica, en sus quehaceres, en sus protocolos, en sus laboratorios, etcétera, que no ven mucho más allá de, ¿no? Y eso es parte de la propia formación y ahí son las propias universidades las que necesitan eh, dar ese paso, ¿no? dar, proporcionar las herramientas, abrir los caminos necesarios para que no solamente vean lo que hacen en los laboratorios y sean buenísimos eh, aplicando protocolos y lo que sea, sino que tengan una visión un poco más amplia. ¿no? Y de nuevo, eh, es donde las humanidades pueden llegar a jugar un papel eh, importante. Eh, a veces se les da más importancia y a veces no. Yo a mí me pasa frecuentemente que muchos científicos no quieren llegar a las humanidades porque creen que eh, es un freno para el caso científico. Yo no creo que sea un freno, yo creo que es una especie de filtro y en ese sentido eh, es un camino de reflexión. Pero pues, hay quienes no les gusta la idea. Pero bueno, ahí dejo. Gracias. Eh, todavía tenemos tiempo suficiente para poner en común nuestras ideas pero me permitiría insistir lo que he colocado en el chat eh, antes de retirarse, les pediríamos eh, llenar el formulario de esta pequeña breve encuesta de la plática. Y por otro lado, los invito igual al que lo quiera hacer, eh, abrir su micrófono en su momento. Eh, leemos aquí, al menos es lo último, que tenemos un comentario eh, de nueva cuenta de Jorge Silva, eh, señalando como pueden ustedes ver, ¿no? que la charla ha sido muy interesante y el tema importante, ya que la ciencia del conocimiento racional en este momento está pasando por una noche oscura debido al subjetivismo, comenta. Eh, la doctora Ángeles Ramírez os agradece las respuestas. Eh, no sé si quieras comentar sobre esto. Yo tengo una pregunta triple también, si es que alguien no se anima antes. Pasamos a la pregunta. Eh, a lo largo de tu charla, bueno, sobre todo hacia el final, eh, parece que la situación en torno a la Big Science es tal que eh, en una interpretación un tanto inercial o descuidada, parece como tú decías, como si la ciencia lo pudiera resolver todo y no siempre es así. Eh, eh, desde ese punto de vista, también me pregunto, eh, te pregunto a ti, si esto implica y qué tanto, que mm, la pretendida neutralidad eh, y la impersonalidad, digamos, la objetividad que se pretende y busca en la ciencia, por un lado, en realidad, está bastante comprometida tanto en el aspecto teórico como práctico y si por el otro lado no es que también cedemos a una cierta ideología de pretender que la ciencia sola por sí misma sin eh, ninguna regulación humana pueda este, proveernos todos los bienes que, que promete. Esa es la primera parte. Ok, a ver, supongo que una de las problemáticas que hay en torno a, a cómo se presenta y cómo se practica la ciencia tiene que ver con inevitablemente, eh, yo, yo, yo, yo y, lo, y lo vuelvo a remarcar, yo sí creo que hay una cierta tendencia a veces muy inconsciente hacia el cientismo. ¿no? En, en la formación científica, es decir, a esta lógica de la ciencia todo no puede, la ciencia todo no resuelve, etcétera, etcétera. Eh, y es que inevitablemente, yo por lo menos eso yo lo veo desde cómo se enseña la propia ciencia, ¿no? o sea, creo que uno de los grandes problemas de cómo se enseña ciencia es nunca, nunca ser muy enfático en el carácter colectivo del que hace científico, es decir, nadie tiene la verdad absoluta, nadie resuelve todo por sí solo, etcétera, etcétera, pero tienes el problema de que cuando se enseña ciencia, por ejemplo, biología, que es a lo que yo conozco mejor, pues siempre te la terminan vendiendo de el gran genio que fue un tipo como Darwin, y Darwin hizo esto, y Darwin hizo lo otro, y Darwin hizo todo, y en realidad Darwin sí hizo cosas, pero las hizo en conjunto con un montón de personas, Ahora, ¿quiénes fueron todas esas personas? Pues es que por eso hay que a veces enseñar que Darwin tuvo un profesor que se llamaba John Henslow. John Henslow le consiguió el viaje en el Beagle y enseñó esto y lo otro. Y luego otro. Y así te puedes seguir con, qué sé yo, toda la gente que conforma ese quehacer. Y es en ese sentido que terminas por ver la influencia que pueden tener muchas personas. Eh, y en ese sentido, muchos puntos de vista, muchas visiones diferentes dentro de un solo quehacer. En la medida en la que no nos atrevamos a sobrepasar esas ideas, creo que vamos a seguir cayendo en esta suerte de cientismo. Y eso, tarde o temprano, se ve reflejado en la manera en la que se pone y se lleva a la práctica, ¿no? Incluso discursivamente, ¿no? eh, Tenemos esta frase que es muy traída y llevada, ¿no? Está científicamente comprobado, ¿no? Eso nos sirve para justificar básicamente cualquier tontería, eh, tanto buena como mala, ¿no? En el fondo, el científicamente comprobado, más allá de la frase, tendría que dar pie a buscar entender cómo es que se han hecho, cómo se han dado ese tipo de procesos. Por eso, insisto, el resultadismo nos está matando en ese sentido, ¿no? Porque no es nada más el, el, lo que se ve lo que no se ve también es importante y es ahí donde el que hacer científico si tiene que hacer más por divulgar, por dar a conocer y es ahí donde nos estamos atorados, no porque no es fácil. Yo no lo niego. Yo el, creo que es mucho más complicado. Y es donde el que hacer científico se, se tiene que buscar relacionar de mejor manera con otras disciplinas o ¿no? con otras formas de conocimiento, sin caer en estas discusiones un poco bizantinas que tenemos al día de hoy, ¿no? como si fueran de concurso, ¿no? Vamos a cambiar la ciencia por la no ciencia o algo por el estilo. Es que, es el, ese juego de dicotomías es lo que nos tiene atorados a veces, ¿no? No es cuestión de blanco o negro, sino de buscar los matices, eh, los matices de grises, lo que nos deberían de interesar a todos, sino el blanco y el negro, pero pues, así estamos. Siguiente pregunta. Sí, eh, relacionada y, y justamente con lo que tú introduces respecto a la visión de la historia de la ciencia, porque eh, en esta Big Science se ve que efectivamente son equipos de trabajo interdisciplinarios, numerosos, internacionales, eh, me pregunto si hemos llegado a eso por una necesidad y nos hemos quedado solo en el hecho, o hay ahora una mayor conciencia de que proyectando a futuro, de hecho es lo más natural al trabajo científico, eh, tecnológico y sobre todo en perspectiva social, el pensar en la cooperación y me prometo de una vez decir la tercera cuestión, porque creo que se puede ligar. Eh, sobre todo con miras algo, digamos, en cierto modo extracientífico, que es la contribución a la paz. Y, y lo digo particularmente por el momento tan sensible que estamos viviendo. Este, no sé si nos toque ser la generación del apocalipsis, eh, por si acaso, pues creo que hay que agradecer las amistades que eh, hemos disfrutado. Pero... Eh, me pregunto si no hay una mayor conciencia de que no solo por las necesidades pragmáticas de aumentar la producción de conocimiento y tecnología, sino como una necesidad humana eh, en una dimensión social, cultural, que la ciencia, los científicos, las sociedades, necesitamos pensar en términos de colaboración y sobre todo pensando en que la paz es imposible sin este compromiso. Supongo que sí, creo que sí se han logrado varios avances en cuanto a esta lógica de, de, del diálogo entre los diferentes miembros de, la, de las comunidades científicas. ¿no? O sea, creo que sí hay, ha habido avances en ese sentido. Eh, sin embargo, inevitablemente sí queda claro que, por lo menos yo lo veo así, que hay toda una serie de pendientes ¿no? en ese sentido con el, el papel que juegan otros factores dentro del propio casero científico, ¿no? Estoy pensando hoy en día eh, con todo lo que derivó en el asunto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y que sigue derivando de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, los intereses geopolíticos que se han ido moviendo con temas como las vacunas, por ejemplo, ¿no? Las vacunas son, pues han sido de gran utilidad a quienes hemos tenido acceso a ellas. Sin embargo, sabemos de sobra que en buena parte del mundo, sobre todo continentes como África, o en buena parte de Asia, por ejemplo, no se ha tenido el acceso que sí hemos tenido en otras regiones del mundo a las vacunas. Y eso no es un problema en sí del propio hacer científico, ¿no? O sea, se han creado vacunas de diferentes tipos, las ha habido eh, más eficaces y menos eficaces, etcétera, etcétera. Pero como hay todo un trasfondo geopolítico importante dentro de todo ello, pues tenemos ahí una serie de disputas, de conflictos, a veces de diálogos, etcétera, que no necesariamente han resuelto las problemáticas como puede ser en este caso la de la pandemia. Yo estoy en la idea y... Sé que al día de hoy es muy polémico, sobre todo con las políticas que tenemos, se están fomentando en, en el país, en otros. Eh, yo creo que la pandemia no ha terminado. Eh, hay mucho todavía que resolver con este tipo de problemáticas. Y la ciencia pues, ha hecho su parte, digamos, ¿no? pero no, no, no es todo lo que hace falta. ¿no? La búsqueda de soluciones a muchos de los problemas que tenemos hoy en día eh, inevitablemente me parece que requieren de, eh, requieren de mucha honestidad en el sentido de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, pero también de saber estar y no estar. Es decir, hay veces que a lo mejor los científicos no son los primeros que deberían de estar ahí, sino otro tipo de personas que establezcan más eh, nexos de diálogo y no necesariamente eh, desde el propio conocimiento científico, sino a otros niveles, ¿no? O sea, yo creo que esa es parte de una necesidad de reentender, si es que nos ha entendido, eh, la importancia de lo interdisciplinar en nuestros quehaceres diarios, en nuestra vida diaria, y más aún en los problemas como los que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces, eh, hace falta, creo que todavía trabajo ahí, creo que se ha avanzado, pero me parece que falta, y tal vez mucho. Sí no sé si de nuestros participantes alguien quiera intervenir de viva voz, eh, algún comentario, alguna intervención. Eh, bueno, han puesto algo más en el chat, ¿no? Eh, Martín Santa Cruz López pone el ejemplo de que el impacto de la contaminación en los ecosistemas ha sido previsto por la ciencia, pero los intereses sociales, políticos, económicos, etcétera, no han permitido aplicar las soluciones efectivas necesarias. Ante eso, propone también que la ciencia se somete a los intereses sociales en muchas ocasiones. Bueno, lo, lo, lo que señalaba. No sé si quieres extender el comentario o hacer algún apunte. Eh, eh, eh, claro. un comentario, bueno, comentario, bueno, acuerdo, acuerdo. mucho de, de las, las propuestas, propuestas que se, se pueden hacer, hacer. Podemos decir no solamente de los científicos, de lo académico, en términos generales. Eh, siempre tiene que pasar por estos filtros ¿no? políticos, por ejemplo, económicos, etcétera Y es ahí donde se puede y no se puede. ¿no? O sea, al final de, de cuentas, volvemos al, al punto. ¿no? La, eh, la ciencia, en términos generales, no es una práctica que habría que entenderse en estos términos neutros, objetivos y cosas es por el estilo. Es toda una discusión en filosofía de la ciencia que es a lo que se refiere uno cuando habla de objetividad, por ejemplo. Pero en este caso, pues digo, me parece que eh, eso es parte de una realidad que hay que entender. Es por eso de, otra vez que eh, los estudios de la ciencia deberían de ser algo importante en la formación de los científicos, ¿no? Porque es lo que creo que permite abrir un poco los ojos hacia este tipo de situaciones, ¿no? Que la ciencia, por muy romántica que queramos verla y entenderla y demás, eh, hay otros factores que van a ser eh, mucho muy importantes tomar en cuenta, como es esta cuestión, ¿no? la, la parte política, ¿no? Eh, la, la política hoy en día, eh, tal vez siempre es la que termina por definir hacia eh, qué, qué proyectos se van a financiar, por ejemplo, ¿no? O sea, si estás o no dentro del ámbito de los intereses del gobierno, es que vas a recibir algún tipo de financiamiento y si no, pues simplemente tendrás que buscar por otro lado si es que quieres hacer tu labor académica, ¿no? Y digo, no me meto en más profundidad porque hay, hay mucho que decir en ese sentido y tal vez no hay el tiempo que que se merece el tema ¿no? sobre todo por la importancia que tiene pero sí, definitivamente ¿no? eh, los intereses eh, de toda índole eh, influyen e impactan en la forma en la que al final de cuentas se, se genera y se hace el quehacer científico Bien, Muchas gracias eh, ¿Alguien más se anima? Eh, los que no puedan abrir su micrófono pueden igualmente escribir en el chat, en, en lo que lo hacen, me permito hacerle otra pregunta al doctor. Eh, al final, tú señalabas que hay una necesidad de mayor conocimiento científico en la sociedad, digamos. Quizás sobre todo pensando en países como el nuestro. Este, y aquí te pregunto qué tan importante puede ser una distinción entre la divulgación científica y la popularización de la ciencia en el sentido educativo, eh, porque muchas veces la divulgación, de la ciencia, tiene marcados intereses extracientíficos, eh, y no creo que necesitemos solo una sociedad más con un poquito más de ciencia, sino de, como tú señalabas, de mayor comprensión de lo que es la naturaleza de la ciencia, y su significado y su valor, ¿no? eh, de una manera accesible, porque no todos tienen, digamos, vocación científica, no indudablemente. Pero creo que hay mayor bien en el conocimiento que en la ignorancia. ¿no? Pero en todo caso, tú ves relevante esta distinción que se me ocurre a mí ahora, digamos. Eh, bueno, al menos yo, yo lo advierto así. Híjole, a ver. Sí, yo siempre soy muy crítico de todo lo que es el quehacer de la divulgación de la ciencia en general, ¿no? Yo creo que siempre eh, parte del problema que yo le veo es esta eh, sobresimplificación de lo que es el quehacer científico, ¿no? Y en ese sentido la generación de mitos y cosas por el estilo que hay alrededor de lo que es la, todo lo, lo que representa la, el quehacer científico en general. ¿no? Creo que ese es uno de los problemas que no es de fácil solución, ¿no? O sea, yo creo que es importante esa divulgación, sí, pero eh, eh, la divulgación tiene que acercar a la gente, a, sobre todo a aquellos a quienes no participan del quehacer científico en el día a día, a lo que es el quehacer científico en el día a día, o sea, no a una caricatura o a un ojalá fuera o algo por el estilo. Y es ahí donde, por ejemplo... Eh, Muchos científicos pues, no tienen todas las herramientas necesarias para poder transmitir ese tipo de conocimiento, ¿no? Es decir, es una discusión que actualmente se tiene aquí en México, ¿no? El papel que deberían jugar los investigadores, científicos sobre todo, en la divulgación de la ciencia. Y a lo mejor es algo muy loable hacerlo, pero si no sabes cómo, a lo mejor terminas por cometer alguna tontería en el camino que no ayude necesariamente a la comprensión de la ciencia, ¿no? Es decir, la formación de los científicos necesita otro tipo de herramientas, necesita de otro tipo de perspectiva que permitan eh, aterrizar este tipo de conocimiento en, otro, en el público en general. ¿no? Necesitamos, otra vez, necesitamos de saber más historia, necesitamos de saber más filosofía, necesitamos saber más sociología, necesitamos más ética, o sea, necesitamos saber, saber muchas más cosas y, en, y la mayoría de los científicos, bien sea por interés, bien sea por formación o por deformación, no tienen acceso o no quieren tener acceso a ese tipo de enfoques. ¿no? Eh, al final es como volver al pasado hasta cierto punto, ¿no? es como tender a lo que en el siglo XIX eran los polímatas, ¿no? aquellos que se dedicaban a muchas cosas y todas las hacían bien. Eh, la tendencia a la hiperespecialización que ha habido, eh, sobre todo en el quehacer académico, eh, sobre todo en el siglo XX en adelante, pues ha generado gente muy especializada en cosas que se llevan un gen, en un cromosoma, en un organismo, lo que sea, y no necesariamente que sepa hacer otra cosa. Y entonces, otra vez, pues necesitamos un tipo de formación mucho más integral, y eso pues, es un reto bien complejo que no todas las universidades, por ejemplo, están dispuestas, ¿no? Y eso a nivel formativo. Quienes ya están formados tampoco tienen mucho interés en hacerlo, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Y ahí pues tenemos gente que por vocación o por, que tiene un carisma impresionante, pues son buenísimos haciendo divulgación de la ciencia, pero también los tenemos que son malísimos. Yo, yo no doy nombres, pero bueno, hay gente que no se le da y eso es un hecho que complica mucho la comprensión eh, sobre todo hacia afuera por ¿no? dentro de la comunidad pues, hay maneras de entenderse pero para hacer que esto llegue más lejos se necesitan otras herramientas y ahora eh, a veces es importante por eso tener otro tipo de espacios, de opciones y demás, pero eh, creo que hay más pendientes que soluciones hay Muy bien, Gracias comenta en relación con esto, eh, la maestra Silvia Alonso, gente muy especializada, pero por lo mismo limitada para ver la complejidad en el abordaje de los problemas que nos afectan como humanidad, ¿no? Podemos coincidir en eso. Eh, nos quedan algunos minutos todavía, pocos, pero pues sustantivos. Me permito insistir en suplicarles encarecidamente el contestar la encuesta, cuya liga aparece en el chat sobre esta conferencia. También eh, les invito a aquellos profesores de la UPAEP, eh, si acaso hay alguno aquí, eh, que llenen también eh, o se inscriban en la liga correspondiente que aparece más arriba. Eh, también en el registro que han hecho para el ingreso a esta conferencia, pues ya tenemos sus datos para lo anuncio de una vez eh, enviarles nuestras actividades futuras en el año. Eh, iremos también eh, proporcionándoles información de otro tipo de actividades en las que la UPAEP también participa, pero en colaboración con otras instituciones. Particularmente voy a destacar la colaboración con la Universidad Católica de Salta en Argentina, de la que oportunamente les daremos a conocer algunas otras actividades. Bien, no sé si alguien quisiera también formular una última intervención, intervención pregunta, este, eh, o no. Porque si no es así, pues no me restaría más que darle las gracias vivamente a el doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, eh, agradece aquí Jorge Silva, ¿verdad? Les agradecemos también mucho a ustedes su interés y participación y pues los invitamos a las próximas, ojalá pueda ser en ese ambiente tan atractivo que tiene de fondo de pantalla eh, nuestro conferenciante. Pero pues nada, terminamos aquí y muchas gracias a todos entonces, eh, muy amables. Hasta la próxima ocasión. Buenas tardes. Gracias a todas, a todos. Buenas tardes.